Nader pro, proclama que RD no puede solo con Haití. ¿Desde cuándo? <risa> Toda la vida no hemos podido con ese. Señores, yo les voy a dar un dato. En los hospitales fronterizos, dígase Jimanín, dígase eh, Dajabón. Dajabón, Pedernales. Pedernales. Que no yo, te tengo, yo tengo amigos que, que trabajan en los hospitales. Hay un 68% de los nacidos vivos que son haitianos en, en esas localidades. Es decir, que están haciendo más ilegales que, legales. que dominicanos. Que dominicanos legales. Entonces, este país no puede solo con, con ese territorio asumir. Nosotros tenemos problemas también demasiado para asumir lo que es el, te, el territorio haitiano. haitiano. Sí, yes. Entonces, las Naciones Unidas deben, como, como que se. Eh, ellos han pasado en otros países que, que intervienen y, y deben hacer algo con Haití porque es que ellos destruyen donde ellos están. Eh, eh, en Haití no hay un árbol, una, una sombra, no la hay. No, y, y en las orillas de la frontera tampoco. Desde de, de, de la parte de aquí, en, en Jimaní esos sitios, eso está deforestado totalmente sí. por, por, por, por, el, por la Entonces, por la, de, debe las Naciones Unidas, la ONU intervenir ese país, ya mira lo último que hicieron fue que le matan a su presidente. Entonces ya es un, un tope. Entonces, la República Dominicana no puede, porque ellos siempre se quejan. Eh, si ellos fueran agradecidos, los haitianos, eh, fueran de, el pensar de otra manera contra los dominicanos. Porque claro. somos los que siempre hemos estado ahí. Y se le dan privilegios aquí en los hospitales, en las escuelas, a los extranjeros. Porque también son delicados. Y tú le dices a Haitiano, ellos se ponen... ¿Y qué tú eres? No, yo le digo extranjero. ¿Tú ves? Entonces, los extranjeros que viven aquí, que nacen aquí, tienen un privilegio fácilmente, fácilmente, ¿eh? más que un dominicano. te entra a cualquier sitio, usted va a ver más Haitiano que dominicano. Caché que tú Entonces, no aquí es muy raro. Aquí el único que, que intervino y lo puso a regla fue el ex síndico Alex Díaz, que lo puso a ellos a arregla. No, que, se, que lo puso a vivir en casa alquilar. No, eso no, no se claro. usa aquí. Y que los haitianos en construcciones ya eso no, no se usa aquí. No, eso desaparece. intervino. Eso no se usa. Con los haitianos. Y que, eh, eso vivían en casa. En, eh, no, en, en, en los solares. Regla, en construcciones sí. no, ya ellos están pagando aquí también para vivir. Porque ellos trabajan mucho. Eso sí, que ellos trabajan y no gastan medio peso. Entonces usted tiene que pagar su vivienda. Claro. Entonces las autoridades deben dar el seguimiento porque con nosotros vamos ilegal a otro país, Puerto Rico, España, eh, New York, vamos con el miedo de ser repatriados. No estoy diciendo que lo saquen, yo estoy diciendo que lo legalicen, sí. que lo cuenten. No sí. Estoy diciendo que lo saquen, porque tienen derecho a tener cualquier documento de otro país, son humanos, pero tiene que nada, legalizarlo, contarlo uno por uno. Eh, porque no se puede. En ese caso lo que tienen que hacer es las autoridades primero, hacer, bueno, el gobierno pasado hizo un plan de regularización y este gobierno tiene que seguir con ese proceso de regularización de los extranjeros, porque no puede ser que el, el gobierno dominicano se haga de vista gorda y, y no haga nada con la situación de esos extranjeros, principalmente del vecino país de Haití, que vienen aquí a sobrevivir, porque como allá no pueden, como allá no pueden por la situación, entonces vienen para acá a para buscar una mejor vida. Igual como hacemos nosotros cuando nos vamos para allá, para Estados Unidos. Entonces, el presidente Luis Abinader declaró ayer en la ONU que ninguna acción unilateral que ejecute el país será suficiente para superar la dramática situación que vive Haití, por lo que propuso a la comunidad internacional asumir con urgencia de una vez y por todas la crisis haitiana como altísima prioridad. En el discurso del 76, de la 76 Asamblea General de la ONU, manifestó que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración con el pueblo haitiano, pero no sin antes señalar que no hay ni jamás habrá una solución dominicana. Abrinader recordó que desde que asumió la presidencia ha planteado la posibilidad de que la situación haitiana Pueda desbordar las fronteras del país haitiano, o sea del vecino país Incidiendo con un, como un factor de inseguridad en la región Consideró que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar a el, al pueblo haitiano En este momento en que los niveles de inseguridad los están llevando a su autodestrucción El mandatario dijo que ante la división que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden consecuente. Lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití, pues solo después de haberlo logrado pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas,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 es la seguridad en Haití. Solo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyados solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Ahí está la palabra de nuestro señor Presidente. Luis Abinadel, en cuanto a, a Haití se refiere. Exacto. No, es así, ahí podemos escuchar como tú decías Néstor, que dicen no, que los dominicanos son unos racistas no apoyan, y mira la medida que está tomando pues el presidente de ayudar y diciéndolo okay. claramente que él no puede solo que así como esas naciones, esos países que dicen que nosotros no hacemos esto no hacemos lo otro, pues también ayuden más ahora que no tienen presidente, el caos que pasó con el terremoto que sucedió entonces donde más necesitan la ayuda yo incluso escuché un día a un señor en una guaguita que decía no, porque Realmente tiene razón y es válido que si no fuera por los haitianos que se ponen a hacer la construcción, edificaciones de muchos proyectos, nadie, ninguno de los dominicanos lo van a hacer. Que tú ves que la mayor clientela de empleo en el sentido de construir son haitianos, que dependemos nosotros muchísimo de ellos y no solamente hay que explotarlos, sino también ayudarlos en estos momentos. Y como dice Abinader, tiene unas buenas propuestas que son para ayudar al vecino país y también porque la ONU se sigue involucrando, para que haya pues después unas elecciones justas y ese país pueda pues seguir dentro y que haya pues más economía y más trabajo para ellos que también lo legalicen aquí pero la gente tiene que entender que tenemos que llevar un control por igual porque aquí hay un descontrol y no es que uno no los quiera sino que ellos tienen su país, nosotros el nuestro. ¿Qué pasa? Que hay que agradecer por el presidente que tenemos, que ha osado la cabeza y sabe lo que ese país necesite, a pesar de que tiene que manejar este país, pero quiere ayudar a manejar ese también. Así es, así es. Nosotros, hermanos haitianos, que estén tranquilos, que lo vamos a darle la manita por el pasito, porque no podemos nosotros... Con sí, los pero los. no puede solo República Dominicana, tienen que unirse los otros países. Y todo, ¿verdad? A mí me gustó ese discurso porque el discurso no, no, o sea, utilizó el lenguaje que debe utilizar un presidente en un evento de esa magnitud como las Naciones Unidas, un lenguaje diplomático, un lenguaje real, ¿verdad? Sin llegar a un extremo de responsabilizar o de acusar a otros sino de decir las cosas tal cual, o sea, República Dominicana es un país que ha sido solidario con el, con el, pueblo, con el pueblo haitiano, pero que de vez en cuando las eh, élites haitianas que son iguales que las élites de aquí, que no les importa a la gente, las élites económicas y políticas haitianas y dominicanas que son la misma vaina, que no les importa la suerte del pueblo dominicano en gran parte, pues y del pueblo haitiano de aquel lado, pues el presidente habla y, y, y pone el dedo en la llaga y de que cuando hayan unas elecciones y haya un gobierno, entonces eh, se podrá tener una, un, un, como interlocutor para así ambos países poder resolver las situaciones junto con el acompañamiento de la comunidad internacional. Porque, no puede, porque lo dice el presidente, no, Dominicana no puede estar solo con Haití. Ahora, Aquí, ese discurso tumba a esos, como yo dije, a esos patriotas, falsos patriotas, que lo único que buscan es pescar en el río de Huerto, para después buscar ganancia, Porque eso es lo que quieren. Oh, así es, de sabe, siempre se aprovechan de, de, de esos comentarios y que, que son nacionalistas, pero no, no aceptan a un haitiano ni le dan agua en su casa. Así es. Eso es así. Señores, un saludo a, a, a esos televidentes fieles, morenos, el Chamaquito del Callejón, que siempre está activo con nosotros. Un saludo a toda la familia, ¿eh? que siempre nos apoya, tanto a mí en lo personal como al programa. Un saludo a Moreno ahí está el Emilio Prudón, mi hermana Mirabal, que siempre están activos, toda esa gente con nosotros. Un saludo a los rieles también, que, que su compueblano aquí no los saluda, pero un saludo a los maestros, los rieles, sí, también a ustedes <ríe> dos, que no saludan a la gente de los rieles, son sí, míos. Que pica, porque si te lo dijen <ríe> a ti solo, coge los dos. Pero me tienen que involucrar, pero fue ahí solo que se lo dijeron. Pero tú iban los rieles No, también. señores, también. ellos arrancan por ahí mismo, eh, de una vez.